Un Max Verstappen demoledor y un Fernando Alonso que volvió a los primeros planos y brilló. En este video vamos a analizar cómo fue el GP de Bahrein de 2023, carrera inaugural de la temporada de Fórmula 1. Transcurrí de la pretemporada 2023, que mostró a un Red Bull muy competitivo y también. Una sucesión de fuerzas que podemos nombrar a Ferrari, a Mercedes y también ahora a Aston Martin mediante a Fernando Alonso. La incógnita pasaba a ser en este GP de Bahrein cómo se iban a relacionar ¿no? ya en, en ritmo de carrera y cómo eh, se iban a distribuir las posiciones en estos puestos de punta. Y si bien Alonso tuvo un muy buen viernes liderando el primer día de actividad de la Fórmula 1 en esta temporada y también el tercer entrenamiento, eh, Red Bull volvió a mostrar esa autoridad con la que dominó la temporada 2022 y le dio ese título anticipado a Max Verstappen en el GP de Japón y a Red Bull de los constructores en Estados Unidos. Eh, volvió, como decíamos, a mostrar ese poderío en clasificación y en, re, en carrera no fue, no fue distinto porque Verstappen venció eh, prácticamente de punta a punta eh, la competencia solamente en un momento que entró a boxes le cedió la primera posición a su compañero Sergio Pérez pero el holandés no tuvo ningún problema en vencer esta carrera inaugural eh, gracias a un muy buen ritmo del RB19 y una excepcional gestión de neumáticos en este auto que aparentemente nació muy bien y que ya como decíamos en algunos análisis previos eh, comenzaba con la vara muy alta eh, después del buen rendimiento de 2022 y que solo tenía que mejorar eh, ya en aspectos mínimos eh, para ser un auto mucho más competitivo y eh, en la que hay también una brecha muy importante con los demás equipos Ferrari y Mercedes mantuvieron los conceptos del año pasado. Se mostraron un paso atrás del nivel de Red Bull, pero la gran novedad es la presencia de Aston Martin, que, como decíamos antes, anduvo muy la pretemporada. También los entrenamientos y en carrera mostró un excelente nivel mediante el nivel justamente de Fernando Alonso, que a sus 42 años volvió a los primeros planos en la Fórmula 1 y protagonizó una muy buena batalla contra los Mercedes y también contra la Ferrari de Carlos Sáenz y llegó al tercer puesto del podio escoltando eh, eh, al 1-2 de Red Bull, en la que ganó, como decíamos, Verstappen y segundo terminó Sergio Pérez, que también tuvo una, una buena actuación en esta competencia de Bahrein. Lo que resta para el análisis es ver cómo se desarrolla el año de Aston Martin porque si bien Mercedes y Ferrari mantuvieron los conceptos es un auto ya que ya están desarrollados y tienen un cierto potencial una curva de potencia quizás un poco menor a lo que puede tener Aston Martin al ser un auto nuevo un auto que da sus primeros pasos en la categoría y que tiene como virtud tener lo mejor de, de dos mundos tiene a Alan Fallows que era eh, una parte importante del equipo de aerodinamia de Red Bull y a Eric Blandin quien hacía lo mismo en Mercedes por lo que en Aston Martin tienen eh, esos conceptos de las dos potencias de la Fórmula 1 y que pueden lograr hacer que Aston Martin tenga su propio estilo y hacer un auto competitivo a lo largo del año que puede ir, ir, ir creciendo y lograr buenos resultados en lo que queda de la temporada, que son 22 carreras. Así que habrá que ver qué es lo que pasa en las próximas competencias en circuitos distintos, circuitos más rápidos. Como puede ser el de Arabia Saudita, muy diferente al de Barrett, en los que Aston Martin puede dar una sorpresa. Sin embargo, no va a ser, no va a ser fácil eh, ir en contra de Red Bull, que con el RB19 mostró que construyó un excelente auto y además tiene a Max Verstappen.